Hola de nuevo, estamos resolviendo ejercicios de cálculo con geometría analítica de este libro Edwards y en esta ocasión vamos a ver el desarrollo del de ejercicio número 19 que vemos aquí el cual nos está dando una función g de x definida por la regla de correspondencia que vemos acá raíz cúbica de x más 25 y determinar determinar los valores de a de tal manera que g de a sea igual a 5 hay que considerar que la expresión de raíz cúbica en MAPLE no es posible escribirla. Pero sí podemos utilizar una forma alternativa que sería la forma de potencia de exponente fraccionario. Como exponente fraccionario no hay ningún problema y MAPLE lo puede trabajar así y llegar a la respuesta correcta. Así que eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de efectuarlo. Bien, entonces vamos hacia el escritorio y abrimos una... Ventana de Maple en la cual tenemos que resolver el problema. Bien, vamos aquí a darle más aumento. Es un documento unpleted, o sea, sin titular, sin sin nombrar todavía. Aquí vamos a colocarle, vamos a colocar entonces el enunciado insertando un texto nuevo. Ahí está, texto nuevo y copiamos del documento PDF. Este documento PDF lo he colgado en el sitio web o en la blog y está a disposición de cualquiera. Para que siga practicando más ejercicios de este tipo sobre funciones. Bien, ahora vamos a pegarlo y a corregir lo que, lo que no se haya podido leer correctamente. Tal es que g de a sea igual a 5. Vamos a escribir ahora el ejercicio 19 que es la fórmula. La fórmula de, de g de x. Insertamos un nuevo símbolo matemático, sería g de x. G de x igual. Vamos a escribirlo tal como habíamos dicho. x más 25. Vamos a escribirlo como x más 25. Shift, sombrero. Abro y cierro paréntesis. Un tercio. Enter. Ya hemos definido la función g de x. Control T. Enter. Solución. En la solución partimos de de la ecuación que me están dando aquí G de a es igual a 5 insertar símbolo G de A igual 5 control T enter, que sigue después vamos a reemplazar G de a. observemos acá si acá me hablaran de un gda entonces aquí yo debo hacer A donde haya X yo voy a reemplazar A entonces aquí insertamos un símbolo matemático con este botón, sería a más 25, chip, sombrero, espacio. Abro paréntesis, cierro paréntesis. 1 entre 3. Enter. Control T. Falta aquí colocar igual 5. Muy bien. Lo que hemos hecho es reemplazar el G de A por su regla de correspondencia. O sea, en vez de X eh, hemos escrito A y el 5 lo hemos dejado indicado. ¿De acuerdo? Enter. Y acá en este renglón vamos a escribir el desarrollo de esta de esta ecuación que es una ecuación muy simple un tercio que lo vemos aquí vamos a pasarlo como 3 al otro lado por la teoría de ecuaciones sería A a ver, símbolo nuevo acá, luego A igual nada más 25 igual a 125 ¿de dónde sale 125? es de 5 al cubo vamos a dejarlo indicado ahí 5 al cubo Okay, entonces el 1 tercio pasó a, a elevar al 5 a la potencia 3. Luego control T, enter. Vamos a colocar ahora otro símbolo matemático. Sería A igual a 125 menos 25. Control T, control T, enter de dónde salió este 125, es 5 elevado al cubo, es 5 por 5 por 5, 125, el 25 que estaba al lado izquierdo, 20, más 25, se va a pasar acá como, con signo cambiado, más pasa como menos 25, y entonces de ese modo tendríamos, insertando símbolo acá, a igual, 100, a igual a 100, enter y listo, esta es la respuesta, control T, marcamos ahí, respuesta, ya lo tenemos ahí, Bien, hemos terminado el desarrollo del ejercicio Ahora vamos a la comprobación Con MAPLE Ya, cuando hablamos de una comprobación con MAPLE Nos referimos a las líneas de comando de acá Vamos a usar esas líneas de comando y utilizar dos comandos El primero es para definir la función g Y el segundo es para resolver la ecuación Definimos la función g De modo g dos puntos igual x Menos mayor que, para indicar la regla de correspondencia, que en este caso sería x, más 25, sombrero, elevado a la 1 tercio. Esa sería la raíz cúbica de x, más 25, pero acá me dice de que faltaba el punto y coma. Así entonces tenemos ya eh, ingresado la función g en la memoria de MAPLE. ¿Cómo sabemos de que está en la memoria de MAPLE? Simple, g de x no escribimos nada más, pulsamos punto y coma y enter y automáticamente me bota el valor de la variable computacional, es una variable computacional lo que hemos hecho ahí, bueno ahora tenemos que resolver la ecuación solve es el comando que me permite a mí resolver las ecuaciones que me estén dando g de a igual a 5, entonces aquí coloco la ecuación que quiero resolver punto y coma enter en un, y es sen sencillo es cuestión de fracción de segundos ya lo tenemos ahí la respuesta o sea si queremos hacerlo de un modo más elegante a igual a solve o sea a igual a 100 eso es todo eh, en cuanto al desarrollo del ejercicio y la comprobación y podemos guardar este archivo que está sin titular en un archivo nuevo bueno yo lo voy a colocar en el escritorio en, en un archivo nuevo 19 o sea, el mismo nombre que la pregunta. Y veamos dónde está. Sí, acá está. Ahí está. Este es el acceso directo del programa. Y este es el archivo mws, que es donde hemos estado trabajando y mostrándole el desarrollo del, del ejercicio. Bien, ahora vamos a una. Vamos a hacer algo que es poco usual. Esto es pasar todo esto que hemos escrito a un documento presentable de Word. Bien, entonces vamos a File, vamos a Export As, y escogemos esta opción RTF. Esta, estos documentos RTF, bueno, aquí le damos el nombre primero. Estos documentos RTF son configurables, son leíbles por Word, se pueden abrir en Word. Y aquí lo tenemos lo que hemos guardado, vamos a abrirlo y vamos a comprobar de que todo lo que estaba en Maple ha sido pasado a Word, inclusive si hayan habido gráficos también nos va a pasar. Bien, ahí lo tenemos. Y son y es ya un texto editable, le podemos agregar formato, le podemos agregar cosas, lo podemos manipular a nuestro antojo. Los símbolos matemáticos son son imágenes, pero son movibles, es decir, se, con, se alinean con el texto en donde uno quiera, donde uno desee. Como lo pueden ver ahí entonces además este documento RTF puede ser pasado a .docx ¿no? solamente hay que ingresar acá hacer clic sobre el botón de acá y luego voy a guardar como archivo de Word 2003 o de un Word normal y lo va a grabar como .docx ya está Aquí yo lo, yo lo había grabado porque ya lo había trabajado antes y acá lo vamos a ver ahí está el ejercicio 19 en .docx El ejercicio 19 en .docx ya es un documento auténtico de Word Y ahí lo podemos llevar también a PowerPoint o a donde uno desee Porque yo creo que un estudiante debe aprender a, a digitar su, sus propios documentos matemáticos y, y no hay nada como cuando uno lo aprende con su propia habilidad Bien. Entonces espero que les haya servido mucho esto, este, cualquier duda mmm, expónganla ahí en, el, en la sección de comentarios del canal de YouTube o la sección de, de la página oficial ma matemáticas aplicadas universomat.blogspot.com y pues eh, visiten mmm, todos los enlaces que voy colocando ahí, enlaces de interés, eh, todo lo que hablo, todo lo que comento acerca del desarrollo de un, de un ejercicio pueden ir colocando ahí sus comentarios. Próximamente también estaremos en Facebook y Twitter, bien, este no se desprendan de todos estos eh, videos que estoy colocando, de todos estos documentos que estoy colocando para aprender cada vez más matemáticas a través de videos, ok, en la sección de comentarios, ahí pueden dejar su comentario en forma, en forma de perfil de Google, perfil de WordPress o como anónimo, bien, entonces, gracias por escuchar este video y a todos les deseo mucha suerte, hasta luego.